Inició el debate CDMX, unas mesas de trabajo organizadas por el gobierno que buscan crear un piso parejo para que taxistas y apps de transporte como Uber y Cabify puedan operar en la Ciudad de México sin que se armen los madrazos. ¿Qué sucedió? Un acuerdo se ve lejos porque los taxistas insisten en que el gobierno busca regular algo que, a juicio de los transportistas, es ilegal, por lo que impugnarán lo que se deba de impugnar. Así que todavía no sabemos si Uber se queda.